hola bienvenidos en esta oportunidad vamos a mostrar cómo graficar el punto de equilibrio con excel para esto vamos a utilizar los costos fijos mensuales los costos variables por unidad y el precio de venta unitario vamos a transformar estos datos en una gráfica como esta que vemos acá lo primero que hacemos es calcular la suma de los costos fijos mensuales la suma de los costos variables por unidad y a partir de este momento estamos en condiciones entonces de calcular el punto de equilibrio la cantidad será igual al costo fijo dividido el precio unitario menos el costo variable unitario vamos a calcular entonces el costo fijo dividido el precio de venta menos el costo variable unitario y cierro el paréntesis y aquí tengo la cantidad de equilibrio que será 100 el ingreso de equilibrio será la cantidad de equilibrio multiplicada por el precio de ventas este es el punto que vamos a calcular o determinar con el gráfico para poder graficar con excel necesitamos armar la serie de datos entonces aquí abajo vamos a armar esa serie para poder representarla. El costo total será igual al costo fijo. Vamos a hacer esta referencia absoluta. Le ponemos el signo pesos adelante de la B y adelante del 9. Más el costo variable unitario también como una referencia absoluta signo pesos adelante de la B y adelante del 16 multiplicado por la cantidad producida y vendida. En este caso, para el primero cero El costo total será igual a 20000. Ahora calculamos la fórmula para el ingreso, que será igual al precio de venta como una referencia absoluta. pesos adelante del la B adelante del 18, multiplicado por la cantidad producida y vendida. Ahora voy a seleccionar y voy a arrastrar la serie de datos. Ahora selecciono la tabla completa, unidades, costo total e ingreso por ventas. Y con esta selección voy a insertar un gráfico de dispersión de datos para poder encontrar este punto de equilibrio gráfico. Voy a insertar gráficos de dispersión. y acá puedo corroborar que la cantidad de equilibrio que se mide en el eje horizontal es de 100 y el ingreso de equilibrio es de 30.000 entonces este será el punto de equilibrio gráfico bien entonces como vimos en la plantilla excel el equilibrio estará para 100 unidades y para 300 de ingreso gráficamente el equilibrio es la intersección de la curva de ingreso de ventas y la curva de costo total en color azul espero que les haya sido de utilidad para más información o para más ayuda pueden ingresar a aprendizajeactivo.com.ar y descargar el archivo excel que tengan muy buenos días